Logan, lo del suelo. Luego el infierno los ojos shit, del suelo. Ah, música para locos, marihuana y placoso Soy la madre eh, del manoso. Si me duele, parece que lo gozo. Cuatro tranquilo, demasiado peligroso. Con educación, pero bien desmadroso. Lentes negros, ojos rojos en la rima. Siempre tos lo salen y vigilan pero aguanto su No O lo miro, se escucha horroroso Soy la buena vida de no alegroso Hacer historia pero nunca ser famoso No lo entiende no haga Y es de plomo Costeloso, no me no los mando El rompecocos el que te deja loco, superfiloso el que te escupe los mocos. Lo que sucede es porque yo lo provoco. Cuidado con los impostores, yo ya los conozco. Llegando fresco, sonando pegajoso, partiéndoles el queso, quemándoles el kiosco. Pasan los años, sigue el agosto, que yo no quepo en el camino es demasiado angosto. Nada modesto, los desconozco, que los molesto. Nací famoso. Mis escrituras, partiendo rostros Que no se me mencione a mí si se habla de los otros Que no se va a subir al ring si sabe que me monto Que en la vida ya nada es gratis, todo tiene un costo Que nadie se mete en lo nuestro porque los embosco Los acribillo, ya me conozco Sube la clave no nos compares No me compares, tenemos la clave Suele grave, no nos compares, rompe con Gales, tenemos la grave, suele al grave, no nos compares, rompe con Gales, tenemos la grave, suele al grave, no nos compares, je, hey, je. Hey, hey.